Hola, qué tal queridos amigos, feliz día, iniciamos nuestra jornada en la presencia de Dios, este día maravilloso que nos regala el Señor, nos ponemos en la santa presencia del Señor, los invito para que cada uno de gracias nos podemos levantar, bendito sea Dios, tenemos la salud, nuestro trabajo, ya está casi que en la recta final este mes, y todo para la gloria y la alabanza del Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos mi Señor, amén. Muy bueno, mis queridos hermanos, hoy martes vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 20. Al volver de su misión los discípulos, dijo el Señor, inundado por el gozo del Espíritu, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y los entendidos, las revelaste a los pequeños, sí, si Padre, porque así tuviste a bien disponer. Todo me lo entregó mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni sabe quién es el, hijo, el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos en particular, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que están mirando y no lo vieron, oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, miren, es una palabra de consuelo y de esperanza. Nosotros tenemos la gracia, que lo han tenido muchos, de escuchar la palabra, de recibir el alimento eucarístico, de tener el Santísimo, de poder expresar públicamente la fe, tenemos tantas bendiciones. Muy claro lo dice la palabra hoy, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque muchos desearon mirar lo que ustedes están mirando y no lo vieron, oír lo que ustedes oyeron y no lo han oído, no lo pudieron oír. No desaprovechemos aprovechemos de esta oportunidad. Es un llamado para que aprovechemos este tiempo de gracia, de bendición, este, esta oportunidad bonita que nos da Dios de acercarnos nuevamente a Él, de ir al portal de Belén, de disponernos para el nacimiento de nuestro Señor. Todo lo que hagamos, Señor, todo lo que queremos hacer, Señor, es para tu gloria. Dispon nuestro corazón, Señor, para que hagas tu morada en nuestra vida. Amén. Señor, los bendiga, los guarde. Feliz día.